Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo pasar de una rúbrica estática a una rúbrica interactiva en la que se vaya calculando de manera automática con desplegables la nota que tendrían, por ejemplo, nuestros alumnos. Para eso lo primero que tenemos que hacer es partir de una rúbrica de doble entrada, pues eh, similar a la que tengamos aquí, en la que en cada uno de los indicadores nosotros demos una ponderación y una escala de valoración. En este caso, para dar la ponderación, lo más sencillo es que a las grandes áreas primero les otorguemos un porcentaje de importancia y ese porcentaje lo vayamos repartiendo entre los distintos indicadores, de manera que la suma de todos ellos, al final, sume 100%. Esto es lo más sencillo, se podría hacer de otras maneras y recalcular fórmulas y demás, pero bueno, para no complicarnos vamos a partir de este eh, supuesto. Entonces lo primero que haríamos para convertir esta rúbrica en interactiva es los criterios de valoración que tenemos llevarlos un poquito más hacia la derecha, es decir, insertar, o si queremos insertar, aproximadamente siete columnas en este caso lo más sencillo es señalar estas columnas que queremos mover decir que las cortamos y pegarlas pues como unas siete columnas o así más hacia la derecha en este caso en lugar de decir pegar normal vamos a decir insertar cerdas eh, cortar celdas de manera que lo que hacen es trasladarse de esta manera lo que yo voy a hacer en la siguiente columna es crear eh, unos desplegables que me permitan ir eligiendo estas opciones que hemos dejado un poquito más a la derecha. Para ello, pues eh, aquí yo pondré una breve descripción, como por ejemplo, pincha eh, sobre las celdas y elige la opción en el desplegable. Bueno, pues de esta manera lo que nosotros vamos a ir haciendo es que se pongan aquí a modo desplegable estas opciones que nos aparecen en la parte de la derecha, para eso lo que yo podría hacer es situarme en esta celda y en el menú de arriba eh, pulsar datos y dentro de datos la opción de validación de datos. En Windows puede que lo tengáis un poquito más hacia abajo o en un desplegable, en este caso, Buscad este icono y pulsamos validación de datos. Una vez que estamos dentro de este menú, dentro de configuración, vamos a elegir la opción de lista. En nuestro caso particular vamos a elegir omitir blancos porque a mí siempre me gusta que aparezca la opción en blanco cuando no he elegido nada. Pero bueno, esto es una manía personal, lo podéis hacer o no, según queráis. Eh, yo en este caso lo voy a desmarcar y eh, colocaríamos el puntero sobre la ventana que pone origen. En este caso lo que haríamos es seleccionar las opciones de respuesta que hay para este indicador, que vemos que están en la misma fila. En este caso, recordad que yo he dicho que voy a omitir blancos, lo que voy a hacer es coger la primera columna en blanco que hay delante de mis opciones. Los voy a remarcar todos y una vez que ya lo tenga en origen, pues tendría seleccionada en la lista esas opciones. Lo siguiente que yo haría, si quisiera, es en el mensaje de entrada poner una etiqueta como por ejemplo eh, despliega y selecciona por ejemplo, si queremos, si no añadimos mensaje entrante no va a salir esta etiqueta, así que eh, habría que rellenar las dos cosas, luego vamos a ver una opción en la que esto no aparezca, le vamos a dar a aceptar y en este caso ya vemos que si nos situamos sobre la celda nos da la indicación de desplegar y seleccionar una de las opciones, en este caso veis que habíamos puesto no y sí, por lo tanto pues van a aparecer de esta manera, ¿vale? Iríamos repitiendo lo mismo para las siguientes celdas, nos pondríamos sobre la celda en la que queremos añadir la lista desplegable, de nuevo en el menú de datos volvemos a validación de datos, elegimos validación de datos, si estábamos en mensaje de entrada volvemos a configuración y en permitir de nuevo elegimos lista. Desmarcamos omitir blancos porque hemos dicho que en mi caso particular pues, me gusta coger la primera celda en blanco para que se puedan posicionar si no eligen nada, en este caso, en la parte de origen ponemos el cursor para que me permita coger la primera celda en blanco y el resto con los valores. Le daría aceptar y ya tendría el, la lista desplegable en la siguiente celda. En este caso no he puesto la etiqueta y bueno, pues veis que la diferencia es que no aparece la opción de despliega, selecciona. Pero como ya la he puesto arriba, pues nos ahorramos un poco el tener que estar poniendo las instrucciones en todas y cada una de ellas. Si el resto de mis filas tuvieran el mismo valor siempre, es decir, que por ejemplo pusiera nada, algo, poco, eh, bastante y mucho... Eh, si siempre fueran iguales, yo podría coger esta celda, arrastrarla y se arrastraría hacia las demás celdas esa, esa lista desplegable. En este caso, como son distintas, pues no me queda otra. Aquí repitiendo otra vez los mismos pasos, cogiendo en este caso la fila correspondiente a donde quiero poner esa lista desplegable y lo haríamos haciendo así de manera sucesiva. Bueno, pues una vez que tenemos ya todas nuestras eh, celdas en las que podemos seleccionar de la lista de desplegable las opciones, lo siguiente que vamos a hacer es, pues, como en el caso eh, que nos ocupa, que me gusta bastante poner colores en las celdas para así ver muy rápidamente qué hemos seleccionado, sería que por cada una de estas opciones vamos a añadir un color. En este caso eh, yo os recomiendo que salvo que tengáis siempre los mismos resultados con el mismo texto, lo mejor es que en todas las opciones, en función del valor que vayan a tener y ese color que otorguemos, pongáis o bien un número inicial o una letra eh, con un punto y un guión o algo que no sea habitual que haya en el texto para que así podáis poner un formato condicional que rellene la celda con el color que vosotros queráis. En este caso, por ejemplo, eh, yo podría eh, coger la primera celda. En este caso vamos a tener solo dos valores, que es no o sí, en cuyo caso lo que yo voy a hacer es eh, seleccionar una celda o seleccionarlas todas a la vez, porque así me va a permitir hacerlo de una tacada. Y en el menú Inicio iría eh, dentro del icono de formato condicional a la opción de reglas para resaltar las celdas, aquí yo voy a escoger texto que contiene y lo que voy a decir es que voy a especificar que si hay un texto específico que contenga en este caso lo que yo haya puesto en todas las opciones del nivel 0, pues en este caso lo que yo he puesto es cero punto y guión, que no suele aparecer en un texto normal escrito, lo que yo voy a decir es cómo quiero que lo rellene. En este caso yo voy a elegir un formato personalizado, podría coger cualquiera de los que me dan por defecto, pero bueno, en este caso yo voy a hacer con formato personalizado, el color de fondo que voy a escoger es ese rosita, en este caso, en la fuente, voy a decir que tenga color automático, si no lo tuviera, pues en este caso yo lo quiero poner con negro, lo podríais poner con blanco si quisierais o con un color que contrastara. En este caso ya tenemos la fuente y tenemos eh, cómo es el relleno, yo le podría dar a aceptar. Esto también os puede servir si, por ejemplo, tenéis notas y queréis resaltar las que son eh, menor que 5, es decir, que están suspensas, o resaltar por colores eh, las notas. En este caso yo voy a marcar 0 punto y guión, le daríamos a aceptar, de manera que cuando yo elija el 0, pues veis en este caso que se me iría poniendo el color sombreado en rosita. En este caso vamos a volver otra vez a la opción normal. Si yo vuelvo a seleccionar, lo que voy a hacer es establecer otro formato condicional para aquellos que empiecen con 1. De manera que otra vez, pues dentro del menú de inicio, yo me voy a ir a formato condicional, reglas para resaltar las celdas y después texto que contiene. En este caso, el texto específico lo que quiero que contenga es 1.guión, que sé que es lo que tienen todas las opciones de nivel 1 y la forma de rellenarlo va a ser personalizada con una fuente cuyo color sea automático o negro porque si en automático a lo mejor está puesto blanco con el naranja no nos va a contrastar mucho y en el relleno yo voy a buscar el naranja en este caso yo lo tenía escogido luego vamos a ver que con el verde no y veremos cómo poder eh, seleccionar en este caso le daría aceptar ya lo tengo naranja y aceptar de manera que cuando yo ahora despliego, aquí no tengo la opción 1, pero en la segunda celda sí. Cuando escojo el, el, la opción 1, sí que voy a poder eh, ver que está sombreado en, en naranja. Bueno, de la misma manera que hemos hecho esto, haríamos para el resto de las opciones, seleccionaríamos las celdas, de nuevo formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene y en este caso vamos a buscar el dos punto guión, y escoger el color verde como formato de de texto la letra iría en negro en este caso el relleno en color como no tenemos el verde seleccionado previamente, diríamos que más colores, cogeríamos el cuentagotas y lo arrastraríamos sobre el color que, que queremos, que nos interesa. En este caso podemos arrastrar para dejarlo ya guardado y damos a aceptar. Ya tendríamos el color que nos interesa y damos a aceptar y de nuevo a aceptar para que se guarden los cambios. De manera que aquí al seleccionar el 2 ya se pondría en verde. Volvemos a repetir otra vez la misma operación. En este caso para el azul, por lo tanto iríamos a formato condicional, reglas para resaltar las celdas, en este caso texto que contiene y elegiríamos en formato personalizado la letra de color automático, en este caso negro y el relleno. Escogeríamos un color, como no le tenemos seleccionado, daríamos a más colores, de nuevo con el cuenta gotas seleccionaríamos ese color y lo arrastraríamos a nuestra paleta pues, para ya tenerlo. Daríamos a aceptar, a aceptar y de nuevo. Eh, perdón, no habíamos escrito el valor, en este caso vamos a poner 3. Punto guión y aceptar. De manera que bueno, pues ya tenemos que escojamos la información que escojamos va cambiando los colores en función de la elección que nosotros hagamos, de manera que cuando veamos la rúbrica completa, con un vistazo, pues podamos ver más o menos eh, cómo van siendo esas notas, sin necesidad de tener que estar leyendo cada uno de los textos, sino que por el color, pues más o menos ya nos podríamos hacer una idea. Vamos a imaginar que tuviéramos que modificar, que nos hemos equivocado en algo o, eh, o hemos cometido algún error en estas eh, reglas. Lo que haríamos sería volver a formato condicional. En este caso, en lugar de reglas para resaltar celdas, donde iríamos es administrar reglas. Aquí podríamos ver las que tenemos ya creadas y si quisiéramos cambiar un color o un tipo de letra, etc., pues lo que haríamos es seleccionar esa regla pulsar en modificar regla y aquí de nuevo pues podríamos volver a editarla en este caso bueno pues como está tal y como queremos pues no vamos a hacer nada de eso eh, el formato condicional como os he dicho antes también podría eh, servir para resaltar reglas superiores o inferiores a determinados valores y demás a mí a veces me resulta muy útil también para eh, marcar, pues como hemos dicho antes, pues si eh, tengo las notas suspensas, ponerla en rojo, si está aprobado, pues ponerla en naranja, notable en verde y, por ejemplo, sobresaliente en azul. ¿no? Podríamos utilizarlo también jugando con valores entre determinados valores, mayor o menor, o si tenemos la palabra pues notable, bien o ¿no? lo que sea, pues utilizar lo mismo que en este caso, como texto que contiene o que coincide con, un determinada, con una determinada palabra. Con esto ya tenemos una, una parte de, de nuestra rúbrica, ya hemos visto cómo crear esas listas desplegables para seleccionar y cómo crear estos eh, colores en función de cómo sea el resultado. En un siguiente vídeo veremos cómo calcular la nota de manera automática y cómo bloquear las celdas para que no puedan ser modificadas por las personas que utilicen la rúbrica. Espero que os resulte útil. Muchas gracias.